Señores, hasta eh, no, aplauden que tiene tan hoy. Eh. Señores, las bullas del día. Mira, a esta muchacha que yo voy a mencionar, hay que tomarla en cuenta. A Melimel. Y Melimel, y la Mel me la, una foto por ahí de, de esa joven tan. Eh, mira qué joven más linda. Melimel mel es la gran heroína de la protesta. Cientos de dominicanos han participado en la protesta frente a la Junta Central Electoral por la suspensión de las elecciones municipales que había de realizarse el domingo 16 de febrero. Entre los asistentes de esta protesta se destaca la artista urbana, bellísima, hermosísima, Meli Mel, desde el primer día ha estado participando en ella, incluso se ha visto recogiendo basura, regalando agua y comida a personas que lo necesiten, incluyendo a la policía, le compraron pizza a la policía. Ahí habían cabos que tenían como tres años y medio, no comían pizza, ¿eh? y le compraron su pizza. Melimel Mel fue de las primeras artistas urbanas que se presentó a estas manifestaciones y ya han continuado asistiendo durante toda esta semana. Algunos ya la califican como la mamá de la protesta. Mírala ahí, una, una joven elegante que pudiera estar sentada en su casa y está luchando con los jóvenes, junto a los jóvenes, eh, no, ya no. A, a otro o oh, uno, unos cuantos que fue con sombrilla, oiga, oh, oh, eh, Dije con sombrilla y seguridad. Fue usted del pueblo. ¿Y cómo usted eh, va a estar que? ¿Eh? La, la, la, la, la esposa también de la ex esposa de Moza La Para. Hay que mencionarlo ahí obligado. Eh, eh, Alessandra MVP. Alessandra, eh, ja, uh, una mujer con un sueldo de 100 mil pesos. Y fue ella con seguridad que pensaban que era la llegó Danilo. Cuando vientos a Jipeta, Danilo llegó y fuera a buscarla. Porque no es una mujer de pueblo, que usted puede decir. A Melimé usted la puede, la, la puede encontrar en la, en la capital, bebiendo su refresco en, en una esquina y es del pueblo. ¿Usted entiende? Pero esta muchacha se ha dado a querer. Y, y este show que tiene... Y, y, la protesta está aquí adentro, eh, Dios mío. Meli Mel se ha dado a querer por muchos, ya que ella se ha tirado esa protesta y, y, ha, y ha hecho llamado a los demás compañeros de ella, de, del Movimiento Urbano, que han asistido. Otros del Movimiento Urbano han hablado de más. Mira, ahí está Vicente García, eh, que es un cantante de aquí, internacional. internacional. Incluso Vicente García, una discusión ahí con Miguel, lo tuvo con con el que no quiere que apoyen nada, y no, no, Miguel tiene razón, porque Miguel le escribió a él hace X tiempo, pidiendo una, una colaboración, y, y él lo dejó en visto, entonces, ahora él escribió a Miguelo para, para chismear, como Miguel le dijo, vamos vamos a escuchar ese video donde, donde ella dice que no se aceptan motores, ese me Mel y Mel, póngamelo por favor, Nadie sabe que yo tengo rato aquí recogiendo basura. Esté tranquilo. Mañana los motores para que siga la baila bien. Chacha, Dios, mío, un aplauso. ¿Eh? Esa muchacha se ha, tira, se ha tirado eso eh, eh, arriba. Una organización. Mira, una artista que tiene su dinero, tiene su fama, que pudiera estar acostada en un resort tranquila, viendo esa protesta, y, y, y mira, está recogiendo basura. Eso da mucho de qué hablar. El gobierno tiene que tener presente a esa muchacha. Una de, o, o sea, reconocerla. Eh, eh, estos movimientos, la, el, ¿cómo que se llama? Cuando tú caes preso y eres inocente, te van a buscar. Eh, la gente de los, los recursos humanos, o los que defienden esto... Los... Derechos humanos, gracias Villa. Era por, por, eh, por ahí, ¿verdad? A recursos <tombre> humanos, excúsenme. Excúsenme, señores. Que no es para nombrar a recursos humanos, me dicen. Derechos humanos, debe darle su plaquita y un reconocimiento a Mel Es Mel. que es si importar dejar a su hijo con quien lo deja, no sé. Se ha tirado eso otros artistas. Otros artistas, cuando llena un estadio, cuando llena un estadio, usted lo ve que yo soy dominicano, eh, RD, cuando están por allá con un concierto, RD, que los amo, no es que usted tiene que ir obligado, es que usted tiene que concientizar a los jóvenes. Usted no puede venir y decir, como, como dijo el, el artista de aquí, eh, que hay que callar a los jóvenes. Usted, mira, esto nunca se había visto. Nunca se había visto esto. De, de, de que los jóvenes, hay, hay, hay personas, hay personas que, que nunca han, han protestado y hoy hoy en día están protestando, es decir, que está bien, que eso está bien. Usted no puede inculcarle a alguien que no vaya, porque es que le duele su patria, le duele su país, y esto es en contra de la Junta Central Electoral que tiene que dar un veredicto, decir algo. ¿Entiende? Un saludo a, a, a ese conguero de Super Don Miguelo, Darwin Conga Plomo, que está activo. Dame un mensajito ahí a Miguelo, por favor. Dile que tiene que ceder a la protesta, que no puede estar opinando así a lo loco porque sabe que es Don Miguelo del pueblo y todo el mundo lo quiere. Y cuando va allí sin tener un tema pegado, la gente baila llena su fiesta. Entonces tiene que apoyar. Darwin, tú también, que eres revolucionario, tira piedra un hombre que es Magoma, la Sánchez, y, y que ahora está Popi, por los Popi están allí también, yo vi uno que lo veo en los anuncios al lado mío, protestando, yo voy acá, este, y busqué el anuncio, por este que está allí, este tipo del anuncio, es decir, que ha, ha tornado algo muy diferente esta protesta, hay que no he visto a Villalona, el Villalona es privo en Popi también,